Hola, queridos talleristas, ¿cómo les va? Soy Marcelo Di Marco de Taller de Corte y Corrección. Tips de escritura para ayudarte a escribir mejor. Hay un tip muy interesante en nuestro arsenal, que es el de buscar verbos que nosotros consideramos verbos naranja. Ya sabemos cuáles son, hace tiempo que ya dijimos programas así: haber, estar, eh, tener, ser, eh, el ser también. Eh, me explico con un pequeño ejemplo. Hay un enorme, genial escritor argentino que en uno de sus cuentos dice, hablando de una aldea en la India, dice, hacia el sur había a Rosales. ¿Eh? Bueno, yo busco el verbo a ver, como busco también todos los otros verbos, estar, ser, etcétera. ¿Y con qué me encuentro? Con que puedo llegar a mejorarlo. Por eso nosotros lo llamamos un verbo naranja, porque puede, se puede exprimir como si fuera una naranja y sacarle el jugo. No por nada nuestro, ahí lo tienen por allá atrás. Ahí acá te, nuestro color es ni nada, nada más ni nada menos que el color naranja. Mi casa está pintada con el turquesa celeste y el naranja del logo del taller de Corte y Corrección. ¿Por qué? Porque nos especializamos en eso, mejorar el estilo de la gente que viene a nuestros talleres considerando ciertas palabras como palabras exprimibles para sacarles el jugo. ¿Eh? El logo a ver es una. Yo digo, por ejemplo, veo ese verbo y ya automáticamente mi imaginación está ya adiestrada para poder apoyarme en ese verbo ¡up! y hacer un trampolín ¿eh? ¿Qué sucede, digamos? Yo veo, eh, hacia el sur había a Rosales y directamente hacia el sur se extendían a Rosales que es mucho, pero mucho, pero mucho más expresivo que el solo hecho de haber, el, hecho, el solo hecho de haber. Con el, con el estar pasa lo mismo. Uno dice, por ejemplo, este, aquella mañana eh, Roberto, eh, Heriberto y Rosita eh, estaban en el taller, punto y seguido, eh, hablaban de literatura. Entonces, bueno, yo voy a buscar el ruestar y en este caso mi manera de escribirlo es eliminándolo. ¿Mm? Aquella mañana, aquella noche, eh, eh, Roberto, Heriberto y Rosita hablaban de literatura en el taller ya está implicado su estar ahí. ¿Por qué uno escribe así? Bueno, porque es más sencillo. Las, las ideas, como bien dijo un discípulo mío, son como pescaditos enjabonados. Te, te cuesta, digamos, cuando estás redactando. Entonces, digamos, vos agarrás y vas por la más fácil. Había, estaba, tenía, etcétera, etcétera. Ahora bien, acá hay que hacer una pequeña distinción, una pequeña aclaración. Nosotros como coordinadores, y esto lo dirijo directamente a los coordinadores de taller, pero les va a servir desde luego también a la gente que es coordinada por esos coordinadores. La palabra tallerista, casualmente y curiosamente, se aplica tanto para la gente que da taller como para la gente que recibe taller. Así que esto va para todos los talleristas, estén de ese lado del mostrador o de este lado del mostrador. No se puede, no se debe, no conviene, no es necesario de una manera, y es más, es pernicioso, decirle a la gente que se cuide de estos verbos que acabamos de señalar recién, que se cuiden de usar, verbo estar, usar el verbo haber, usar el verbo tener, usar el verbo ser. Lo aclaro, porque muchas veces uno confunde, es como decir, bueno, Ay, Marcelo dijo que no se deben usar esos verbos. No, no, no, no. Vamos a aclarar un poco. Nuestra tendencia es escribir todo lo que se nos antoja, todo. Después, en el borrador, empezar a trabajar. Yo escribo, por ejemplo, eh, Fulano tenía que ir al banco porque tenía una novia muy exigente, no importa, no importa, lo escribo así, no evito los roteros, después digo, fulano debía ir al banco porque tenía una esposa, una novia exigente, pongámosle que precisaba la chica zapatos y cartera, así que el tener con sentido de obligación le mandamos deber ¿eh? directamente. Eh, Stephen King, por ejemplo, decir, en el último Anaquel de la biblioteca había un conejo de peluche que ella lo llamaba Brinquitos, dice, King dice así, no dice había, dice, eh, el conejo Brinquitos eh, desde el último Anaquel de la biblioteca eh, en su exilio de orejas caídas. Miren qué maravilla. ¿Eh? No solamente que está, que hay un conejo de peluche ahí que se llama Brinquito, sino que también él está sufriendo un exilio de orejas caídas. Ve toda la imagen de la tristeza, pobre conejito, porque ya nadie le da el cinco de pelota. Esa es la cuestión. Entonces fíjense cómo se puede mejorar el estilo. Buscamos esos verbos y primero les damos casa hacemos el diagnóstico, porque muchas veces esos verbos son irreemplazables, irreemplazables. no hay modo ni, ni tampoco ninguna razón de, de cambiarlo, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, eh, quieta está la luna en el lago, digo, el estilo de haiku, entonces por ahí encuentro el verbo estar eh, y digo, quieta vibra la luna del lago y ahí creo una especie de contradicción interesante, ¿no? porque la luna está quieta pero riela, ¿Eh? Brilla el agua, fluctúa en brillos debido al agua del lago, también. Porque el agua del lago no es un estanque, el agua del lago tiene sus solitas etc. Así que, como dice Nomi, que es una genia total, ni tan calvo ni con dos pelucas, coordinadores de taller, abstenerse de enseñar. Esto no se debe escribir, esto no conviene escribir, esto no. Ustedes dejen que en el borrador sus educandos, eh, sus escritores en formación, escriban lo que se les antoja, lo que les antoja. Y después buscar esas palabras que son absolutamente aprovechables, tal como hemos mostrado en este programa. Muchachos, si les gustó, like, compartir y sigamos con esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Con Tutti, seguimos cada vez más con más suscriptores, con más visitas y todo gracias a... Ustedes que están acá. <ríe> Hasta pronto, amigos. Gracias por todo.